Bueno, vamos a salir de la estación por acá y hasta ahora pues la gente me ha parecido muy amable porque, no, porque imagínense que cuando entré al bus para ir al centro pues le pregunté al señor que dónde tenía que pagar el tiquete y luego pues entra y entré y lo pagué el tiquete y se fraude pero pues, no lo digamos a nadie pero mejor para mí, me ahorro como bueno, no era tan caro, pero me ahorró como 3 dólares por ahí. Bueno, un poco caro tal vez. Bueno, ya llegamos. Uy, está haciendo sol Bueno, estamos en verano obviamente y bueno, no hace tampoco tanto calor porque igual estamos entonces como pues, en Toronto, que es entonces la, la pues, capital económica del país, pero no es la capital oficial, política, porque la capital del país pues es que creen? A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, si lo no supiste, está muy mal porque la capital del país es Ottawa, pero Toronto es como la capital económica, con casi 3 millones de habitantes. Y desde aquí ya vemos la torre CN, que mide más de 533 metros. Eh, fue la más grande hasta 2010 y la Burj Khalifa, que ahora es la más grande con 800 metros. Bueno, vamos a ir más o menos cerca de la torre, no vamos a subir tanto hasta arriba porque eh, no tengo el presupuesto para subir hasta arriba, son como 30 dólares, algo así creo. Uy, hay muchos sol y estoy contra la luz. Bueno, menos allá y hasta ahora pues se ve bien limpia la ciudad y se ve que está muy llena de gente que está estresada, son como las 8 y media de la mañana, bueno, obviamente se va a calentar más después. Y bueno, vamos a acercarnos a la torre A ver cómo se puede ver de más cerca Bueno, me acerqué un poquito a la torrecita que está aquí mejor verla sin mi cara y hay como un puente para ver mejor vista pero se ve muy grande vertigo estar arriba arriba y allá está también el acuario de canadá a ver, entonces veamos el puentecito para ver un poco mejor la vista. Uy, el sol está molestando un poquito. Tendremos que el sol se ponga detrás de, de la torre. Ah, aquí está como, bueno, pensé que había agua para nada. Está como la estación de metro abajo. Y aquí hay como unas estatuas. Parecen un poco raras. Las estatuas aquí. Si sí las ven atrás. Y entonces la torre que todavía sigue por acá bastante grande se parece un poco a la, la de Tokio que ya había hecho en el video la Sky Trip Tower se parece un poquito eh, nivel estética y todo eso es parecido ver, el sol va a estar detrás para poder ver un poco mejor que yo no veo nada con este sol en la cara uy ya por fin poco de sombra uy si sí, está muy grande aquí empieza y aquí termina y ahí arriba de este anillo sigue como una antena arriba bueno vamos a ver otras cosas que Toronto eh, no solo es el la CN Tower aquí está escrito CN Tower y también otras partes que vamos a ver juntos Miren aquí como un campo de béisbol en Canadá. El fútbol, bueno, soccer como lo llaman, no es tan rey, es más el béisbol, pero pensaba que era más el hockey. Bueno, hay que preguntar a canadienses ¿es eso. Para los que vieron la película Megalodon con Dwayne Johnson, Jason okay, no. Statham, eh, así de la boca de este monstruo. Me comería todo. Bueno, eh, aquí está el acuario, pero no a tener tiempo para visitarlo. Así que pasar el camino. Solo les muestro los lindos pescaditos. Bueno, peces, perdón. Miren, ¿no? Ah, miren, a este le gusta el canal. Este también, miren. Sí. Están dando besitos. Bueno, aquí está el acuario de Toronto. No sé cuánto va la entrada, pero igual. We don't have time, sorry Bueno estamos en Graffiti LA Street Donde hay muchos graffitis en las paredes Entonces Vamos a ver si hay unos bien bonitos o no Y luego vamos a Chinatown mirando los grafitis aquí una calle que se ve toda rara de noche pues no creo que sea peligrosa pero de noche en otra ciudad daría miedo eh, bueno, está como rara esa calle como ver algo diferente hay mierda, hay un charcotote allá vamos a un medio por acá y se han muchos grafitis a ver, pues aquí está el charco? Esta está muy estrechita Bueno, no voy a grabar porque voy a perder el cribio pasando esa calle Misión cumplida, pasamos el charcotote Bueno, creo que la calle no es tan larga al final Aquí vemos que estamos en el barrio chino, China Como bueno, lo hemos escrito acá atrás eh, Acabo de comprar unos recuerdos De... Fue de una tienda china, a ver, les muestro para que les un poco eh, Entonces, sí, aquí hay cosas baratas A ver entonces, que compré para que veamos juntos Mis recuerditos Está haciendo calor Bueno, compré un imán para el... ¿cómo se llama? para la nevera, por supuesto y otro imán también más bonito aún, creo también para... este... el... Eh, ¿el qué? la nevera bueno, entonces no va a tardar, o sea, mucho porque igual no hay mucho que ver solo que todo es chino muchas tiendas chinas están como cerradas porque deben ser un poco temprano son como las... casi 10 de la mañana Por eso que me imagino que no hay nada abierto casi Uy, se ve bonito este animalote Entonces hay muchos, eh, muchas tiendas de souvenir Y muchas tiendas chicas